La única razón de mi adorazo eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única vela está en ti, eres mi luz y mi Salvador. Siempre te alabaré. Eres todo poderoso. Eres grande más que Jesús. Eres fuerte invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración.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 Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso